Después de 8 años estoy trabajando en mi actual empresa, he presentado una prueba técnica en una empresa eh, muy importante aquí en Latinoamérica y me fue el culo. Quiero contarles eh, mi historia, cómo pasó, cómo me fue, qué preguntaron, por qué fallé esta, eh, esta prueba técnica y cuáles son las, eh, como las conclusiones que he sacado de esta, de esta experiencia. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno... Le resumo un poquito. Llevo 8 años trabajando en mi actual empresa. Eh, empecé trabajando con PHP, eh, después Laravel, ahora estoy trabajando con eh, lo que es Java. Y bueno, Java no me gusta. Eh, me parece que es muy complejo. Bueno, no complejo, es muy... Al menos, a mi pensar es muy... Muy antiguo, no sé, las hay maneras más fáciles de hacer las cosas. Yo resumiría que esa es la, el pro la problemática que tengo que con Java. Lo he tratado de aprender unas dos veces y la verdad no, no, me, no me ha gustado. Lo trabajo y todo, pero no, no me ha gustado. Resulta que me apareció una oportunidad. Me, me contactó un, un reclutador para que presentara la prueba eh, para la posición de eh, PHP Laravel Developer para una gran empresa aquí en lo que es Latinoamérica. Eh, esa empresa tiene pues un, su, su portal de pagos ahí les doy como ese como ese tip para que más o menos identifiquen la empresa y dije yo bueno voy a presentarla quiero probar nuevos caminos de pronto con php con laravel y quise presentarme a la prueba resulta que la prueba consistía en eh, php y laravel eh, también consistía en eh, pruebas unitarias tv y también temas de de GIT, de ramas y eh, estándar de PCR ¿listo? No. las preguntas entonces, las preguntas de Laravel las pasé bien, las preguntas que tienen que ver con con GIT, las pasé bien pero el tema de los estándar eh, los estándares de, de desarrollo PCR 1, 2 y 12 la verdad no tenía ni idea de eso nunca había trabajado con estándares eh, de programación eh, nunca había tenido esa posibilidad tampoco eh, con pruebas unitarias resulta que toda mi experiencia que he tenido siempre ha sido a nivel corporativo y las grandes empresas en las que yo he trabajado siempre han tenido eh, un equipo de QA donde nosotros hacemos los desarrollos entregamos, ellos eh, revisan y si sale alguna inconsistencia la reportan por medio de una plataforma nosotros solucionamos y hacemos la entrega pues eh, de la solución. listo Después de verificado se hace el despliegue por medio de git y digamos que ese es como a resumidas cuentas el proceso pero acá eh, necesitaban eh, sí o sí el tema de las pruebas unitarias eh, porque vemos eh, que no contaban con el equipo de QA y digamos que esa fue una de mis grandes falencias eh, una de las cuales por las cuales no avance eh, y también eh, que la, estas pruebas que que vine a hacer digamos que se hacían por medio de una plataforma yo esperaba que fueran algunos retos de código o algo así por solucionar pero resulta que era sencillamente una imagen cierto en el árabe y por ejemplo esta ruta a cuál qué opción llamaría algo así selección múltiple digamos que esa parte se me hizo fácil alguna un par de preguntas que la verdad no tenía ni idea de la solución pues tenía que igual seleccionar alguna respuesta la seleccioné y, y ya estuvo pues al final eh, me, me dijeron de que no continúan el proceso, el tema de las pruebas unitarias era vital para ellos y también el, el tema del estándar de, de desarrollo. Me parece que esos dos temas hubiesen podido aprenderse, las empresas deberían de estar un poco más abiertas a que esos dos factores se puedan aprender. Yo creo que muchas las personas, muchos desarrolladores no contamos con esa, con esa experiencia, pero es un skill que uno lo puede aprender. Y, y es básico, es como cuando uno llega a un trabajo y se adapta a la manera como lo, como lo hacen en esa empresa. Trabajan con Lara, con PHP, con Java, con lo que sea, pero no todos lo hacen de la misma manera. Entonces es algo que se podría aprender, que se puede, digamos, para el concepto pasar, permitir que uno entre a la empresa y, eh, digamos, que ya ahí eh, eh, enseñar cómo, cómo lo hacen de esa manera, cómo se trabaja, y yo creo que es algo que se puede aprender en un par de semanas, en el tiempo, pues, de... de la instrucción en la que uno está, pues, de capacitación, que uno está en esas dos primeras semanas en la compañía. Eh, esa es mi experiencia, quería contárselas. De pronto no sé ustedes qué opinan, si están de acuerdo con eso, si les ha pasado, que de pronto en alguna entrevista les han pedido algunos skills que ustedes consideran que más bien son opcionales, como estos dos que les estoy comentando. Eh, o, por si, o si ustedes creen, de pronto yo estoy equivocado de que eso sí debería sí o sí, pedirse inmediatamente y ser un, un skill eh, que, de, pues que descalifique a un postulante o una oferta. Eh, Háganmelo saber en la caja de comentarios, quiero, quiero leerlos, quiero saber, de pronto estoy equivocado. Es algo que, que me llamó mucho la atención. Eh, la verdad me siento muy oxidado, muy oxidado porque ya lleva mucho tiempo sin presentar una prueba técnica. Hace mucho no presentaba, la última vez que presenté una prueba técnica era hacer un CRUD. Y me parece que ese tipo de pruebas son mucho mejores porque te valida si tú conoces la herramienta, no necesitas como ese tipo de, de, de skills adicionales que para mí son adicionales que se pueden aprender eh, una vez ya estés dentro de la empresa pero bueno, no hay pues eh, por qué llorar como se dice, entonces bueno lo leo en la caja de comentarios, les agradezco por haber visto este video y también por aquí les voy a estar dejando el video recomendado de la semana y el botoncito para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho por aquí en las tarjetitas también deben estar apareciendo algunos videos relacionados por si quieren ir a verlos, eh, pues les agradezco todo por haberme seguido, por haberme visto. Y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con otro video de este tipo. ¿Listo? algo un poco más de blog contando mis experiencias, mi vida. Y también están por aquí mis redes sociales si quieren revisarlas, seguirme. Eh, eh, pues ahí estamos en contacto. ¿Listo? Muchas, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta un próximo video.